¿Qué pasa en Durator? Bueno, hoy vamos a hacer una salida con dos de los mejores riders de aquí de Albacete. Uno es. David Rentero. Saluda a la cámara. ¿Estás nervioso, David o qué? Sí. Y el otro es. Abraham Rentero. ¿Estás nervioso, Abraham? Abraham ¿Eh? Rentero Ñate. ¿Qué? Abraham Rentero Ñate. Para bueno, voy a hacerles. Voy a enseñarle a David una senda que hay que para él va a estar muy bien. No es muy peligrosa, o sea, no tiene mucho peligro y yo creo que le va a gustar. Vamos para arriba y ahora la enseñamos. Ven aquí, ven, que te ayude, venga. venga. Apretale fuerte. Ay, ay. Apretale, apretale. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y sí. ¿Gallo? Sí. ¿El gallo? Sí. el gallo sí que le vas a pegar? ¿Le vas a pegar al gallo? Sí. Me Fernando, eh, David. Sí. Un poquito, aquí te voy a dejar solo, ¿vale? Ve frenando, controla los frenos, ¿eh? Sí, David, ¿no, puedo? no podemos ir los dos por aquí porque no? Tienes que ir frenando tú Pero David, vamos Por eso, porque vamos los dos por la misma senda No, si al final nos vamos a caer los dos Ya te lo digo yo Es que no puedes ir frenando tú con los frenos No vamos a no más a, a la cincilla. ya te lo digo yo. Ancho. Papá, ¿Qué? El gallo. sí. Pampa. Sí. el gallo, sí. Sí. Porque sí. sí. pues es que algunas bajadas me cuesta a mí y que, me, que me vaya un poquito no cuesta. David, no te puedo ayudar en las bajadas porque yo voy con tu hermano y tengo que controlar los frenos yo mío también. aquí te dejo suelto, aquí ahora mismo no hay bajadas. La subida sí te ayuda yo en la subida, pero las bajadas tienes que ir tú, solo. Con la, la, los dedos en los frenos, como te he enseñado, e ir frenando. el freno trasero, por lo menos, la mano del freno trasero, llevar el freno trasero así. Mira, mira mi dedo. ¿Ves mi dedo? ¿Ves mi dedo? Pues así. Aquí. ¿Eh? ¿Sales o no sales? Espérate, que voy. ¿Eh? ¿Qué te pensabas que era chinchilla? ¿Qué, ¿Qué te pensabas que era chinchilla? No, a ver, te va a... te va a llevar una senda que es fácil. Pero aún así hay que ir con cuidado. Eh, ahí cuesta abajo No, tú tira para adelante Venga, tira para adelante Pégate a la derecha Que me vaya a llevar a la izquierda y tú a la derecha No, por eso la llevo la eléctrica, para poder ayudarte. Qué guapa la bajada esta. Aguantale que he ido la bici, David. Venga. ¿Tú vas bien, Abraham? Muy bien. Venga. Ay, cuidado que viene una bici, eh. Aquí. Buenas. Hola. Buenas. Venga. ¿Has visto la bici, Abraham? ¿No? Sí. ¿Sí? Venga. Intenta buscar siempre una trazada que no haya mucha roca, que no haya mucho bache. ¿Sabes? Venga, apriétale fuerte. Apretale fuerte. A lo mejor te tenga que meter el uno también, el modo 1. Venga, apriétale fuerte. Porque no la aprieta fuerte. ¿Eh? Apretar los pedales, David. Venga, apretarle fuerte a esos pedales, David. ¡Muy bien! Cuidado que aquí viene una cuesta, eh Una cuesta chica, la mano en los frenos En el freno trasero ¿Cuál es el freno trasero? No, ese es el delantero ¿El de la derecha? ¿Cuál es tu derecha? Levanta la mano la de la derecha. Esa, muy bien. Venga. Pacito. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Ayuda a subir o qué? ¿Te ayudó? Que estos caminos, ya está, sendas ya son más difíciles, ¿sabes? Mira, por aquí ya puedes ir tú. Que no, ya estamos llegando. Sí, vamos a ir, ahí, vamos a parar ahí. Sí. Mira, vente por aquí, por aquí. Ve, ve frenando, no corras, no corras. Ve frenando, frena. Frena un poquito, ¿eh? Que desembala aquí la bici. Frena. Ve frenando. Frenando con el trasero. Bien. Bien. Y la mano en el delantero también tendrías que llevarla. Ve frenando, David, frena, David. ¿Qué? Sí. Ve frenando, David. Cuidado. Quieto. ¿Para qué has parado? Hombre, pues entras por aquí, sin frenando despacito. Estoy grabando ya. Sí. ¡Yo! Papá ha pasado primero. ¿Tú tú y sí. Espera que para aquí las Vale. que vale. mira siempre lo ¿vale? Sí. vale ya. No creo que sí. Venga vamos. El cero Vale. vale Te estoy diciendo que las bajadas estas no las puedo bajar no yo. Nada, no pasa nada, estás puesto en el levántate, tío ¿eh? Estás puesto en el no, tírate, no tengas miedo, David. te vas a en la bici. Las piedras la bici las pasa. ¿Vale? Las pero... Agarras mañana fuerte y, y, el y tocas el freno trasero. Va frenando con el, el freno trasero, ¿vale? Vale, pero me quitas esto. A ah, vale. Venga, vamos otra vez. ¿sí? Ay, que caigo. y no vayas rápido, despacito, ¿vale? Sí. Venga. ¿Vale? Sí. Venga. Sí. ¿vale? ¿vale? Ah, vale. Ah, ¡Ah! Vale. No, sí, que no voy a poder. Monta, tírate, venga. Que no, que no, que no. Venga, venga dime dónde baja esta cuesta. ¿Eh? La, la, la cuesta esa que subimos, que subes y luego bajas, ahí en, por, por las parcelas. Venga, pon los pies en los pedales. Venga, vale. La mano, el dedo en el freno trasero, venga. venga. A ver, a ver, qué es lo que tiene en la cuesta. Y no tiene nada. ¿eh? Para aquí un momento. Venga, baja la bici. Venga. Por eso, baja, deja la bici ahí. ¿Esta cuesta la vas a poder bajar? Por aquí, mira, por aquí, recto, por aquí. Dejas la bici correr. Y ya está. ¿Vale? Es que no sé si bajar o no. Si vas a poder, me sigues a mí. Vale, es que olvídate la inclinación. De esto, ¿no? Da igual, olvídate de la inclinación, David. La bici, la bici eh, eh, todas estas inclinaciones te las, te, las, te las hace. Tú no tienes que pensar en la inclinación, tú tienes que pensar que tienes que dejar la bici correr. Y ya está. Pero es que me da miedo que si me caigo por una rama de esas... La rama Por la rama te caes si frenas, si frenas encima de la rama te caes, si no frenas no te caes. Entonces cuando pasas la rama es cuando tienes que frenar con el freno trasero. ¿Vale? Venga, vamos. Venga. Pero vas tú primero. Sí, yo voy primero y tú me sigues. ¿Vale? No, venga aquí. Ponte aquí. Espero que no venga nadie. ¿Vale? Venga. Mira, ahí, prepárate. Pero es que yo creo que no la voy a poder bajar. Sí, vas a poder. Tú confías en, en papá. Ven, Abraham. Bueno, baja tú primero sí. y, yo, y yo me quedo ahí y luego tú dejas la bici y, y bajo yo, ¿vale? ¿Y ¿por qué no pruebas conmigo? siguiéndome? Mira, David, yo llego aquí sin pedalear, ¿vale? Llego aquí, ¿vale? Y ya... Bien, bien, ¿vale? Cuando vas a bajar una cuesta, ¿vale? Tienes que ponerte, tienes que ponerte un poquito de pie y echar el culo atrás, a la rueda de atrás, ¿vale? Venga, vamos. ¿Hay, algún, ¿Hay alguna cuesta más por aquí? Alguna cuesta sí hay más, pero no pasa nada, Ah, bueno, ahí veo una subida para abajo. Ahí veo una que es subida y para abajo. Está ¿Vale? Buena, vale. Sí. A ver. Aquí Cuidado, espérate, yo no hay un No te muevas, no te muevas, David. Venga, vale. Vale, espera. Venga, no puedo. A ver, espera. Me voy a ver qué bueno aquí. A ver, a ver. Vamos a ver, escúchame. ¿Qué? Escúchame, cuando tú vayas a montar la bici, ¿Sí? mira, mi vista, mis ojos no tienen que ir mirando aquí. ¿Sí? Tienen que ir mirando ahí. Vale. ¿Vale? A tres metros de la rueda delantera. Tengo que ir mirando siempre a tres metros, ¿vale? Venga, ven, monta. Es no, ¿eh? No, si no, Venga, monta. Que hay. ¿Vale? Concéntrate, ¿vale? Ay, no Venga, vamos. No vas a poder, David. Tú la mano en el freno trasero. Ahí, siempre hay, ¿vale? Mira, cuando llegamos aquí, frenamos un poquito si quieres y ya dejas la vista y correr. mira. has visto? ¿Sí, ¿Has sido tú solo? ¿Lo has visto o no? Sí. Vale, para. <risa> mira, acá en la cuesta, pero... No, con... Vale ya. Mira, te... no. Ay espera, tengo que estar un poco más lejos diría. Que me da miedo. ¿Si tirarme o no? Ya quitaría ¿Te Por ahí no vas a hacer tu a lo mejor o sí. Pues bueno. Por aquí. Bueno, madera, ¿no? bueno si quieres o para arriba. No, ponte aquel lado de la bici. ¿Aquí? ¿Sí? Ponte tú a aquel no, lado de, vale. de la bici. Pero que como que pasa ahora. ¿sí? Por detrás. Cógela del Silin, cógela de Silin. Sí, vale. Cógela de Silin. Vale, ¿sabes por qué? Porque mira, tienes el barranco allí. Si se cae algo, que te caiga la bici, no te caiga. ¿Vale? No, pero aquí yo no puedo Pues mira, podríamos haber subido por abajo y así yo puedo ir. Está bien, pero bueno, vamos por aquí. Venga, aquí. No puedo. Sí, aprieta fuerte. Venga, aprieta fuerte. Los pies aprieta fuerte contra el suelo. Venga, vamos. No digas nunca no puedo, David. Primero hay que intentar las cosas y la vez que han intentado, entonces dices que no puedes. Pero sin intentar las cosas medida que pueda. Vale, ay. ay. Bueno, Enduritos, eh, espero que os haya gustado el vídeo de iniciación de David en su primera senda senda. ¿Vale? Y David, ¿qué tienes que decir? ¿Te ha gustado? Sí. Sí, vamos a volver otra vez a esta senda. Sí. Pero hay que venir un poquito antes, ¿vale? Para vale. practicar los pasos complicados para que te, se te den bien. Vale. Bueno, si os ha gustado, darle a like, me gusta, compartir con el resto de Endurator y suscribiros al canal que es gratis, ¿a que sí. Aquí es gratis, David? Nos vemos en otro vídeo. ¡Hala!